Veamos finalmente dos funciones que también aparecen en algunas ocasiones. La función parte entera, por defecto, porque podría ser también por exceso, que se define como una función definida desde los, de los números reales, el dominio es todo en los números reales, en los números reales, y que a cada, a cada número real lo que aplica es el mayor entero menor o igual que X. Veamos, por ejemplo, vamos a suponer que queremos calcular la parte entera del número 2. La parte entera del número 2 sería el mayor entero, menor o igual que él, sería 2. Pero si tuviéramos, por ejemplo, 2,5, su parte entera sería 2. En general, si tenemos x y y, como hemos visto anteriormente, por ejemplo, la parte entera de 1,3 sería 1, la parte entera de 3,7 sería 3 pero veamos qué ocurre con la parte entera de los números negativos, por ejemplo observemos qué ocurre con la parte entera de menos 1,4 la parte entera de menos 1,4 gráficamente estaríamos el menos 1,4 si este es el 1 y este es el 2 menos 1,4 estaría por aquí y si observamos la par, el mayor entero menor o igual que menos 1,4 será el menos 2, quiere decir, si aquí tenemos menos 1,4, su entero hacia la izquierda es el menos 2. En este caso la parte entera es menos 2, si por ejemplo tuviéramos, la tuviéramos que calcular la parte entera de menos 4,7, tendríamos el menos 4,7, está situado entre el menos 4 y el menos 5, la parte entera menos 4,7, sería el mayor entero, menor o igual que menos 4,7, sería el menos 5. Así sucesivamente ve veamos qué gráfica nos queda. La gráfica que queda es una gráfica escalonada donde entre 0 y 1 la parte entera es 0, desde el 1 hasta el 2 todos los números, 1,3, 1,7, 1, raíz cuadrada de 2, todos su parte entera sería 1. Entre 2 y 3 su parte entera va a ser 2. Entre 3 y 4 su parte entera va a ser 3. Y así sucesivamente. De esta forma obtenemos una función escalonada que en la parte negativa nos va dando entre 0 y menos 1, todos los números, menos 0,2, menos 0,34, menos, todos, su parte entera sería menos 1. Entre menos 1 y menos 2, menos 1,7, menos 1,34, su parte entera sería menos 2. Y así sucesivamente obtendríamos una función escalonada de este tipo. Veamos qué ocurre con la función valor absoluto. La función valor absoluto se define como una función también cuyo dominio es todo r, igual que en la parte entera y que aplica de la siguiente forma. Cuando tenemos valores positivos de x, el valor absoluto de x es el mismo. En 0 sería 0, y cuando tenemos valores negativos de x, el valor absoluto es el menos x. Por ejemplo, demos valores para ver qué sucede. Cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale 3,4, la función vale 3,4, etcétera, para valores positivos. ¿Qué ocurriría si, si tomáramos valores negativos? Si tomáramos valores negativos como el menos 1, cuando, el cuando la x es negativo, nuestra x sería menos 1, menos menos x sería 1. Cuando x fuera menos 1,7, como también es negativo, tendríamos menos, menos 1,7 sería 1,7. Y así sucesivamente, menos 2,4 sería 2,4, etcétera. De esta forma que tendríamos, por ejemplo, para el menos 1 su imagen es el 1. Para menos 2 su imagen sería el 2. Y así sucesivamente, si le damos valores, veremos que la gráfica que obtenemos es esta gráfica, con un pico en el cero y a partir de ahí las, las dos bisetrices.